No, y es como flojito, subiendo escalones No, Toja, esto está muy A También me dijeron que esa arma era legal A Combat pistola. ¿sí? oiga no, ¿sí? Niño, señor. no caiga ahí señor. señor. Niño, no le vale, controla a su niño Mano, bueno, yo le recojo la mierdita, yo traje una bolsa ah, Como bueno. a los perros, hágale muy bien. Hola No sé No sabemos, Está ahí en la mitad de la calle ¿Trojaba? sin ropa ay a pa. Papilos, los que se pisen huido <ríe> no rea que susto pa. En general ¿cómo estamos? Excelente, excelente, todo ya hasta el momento ¿Qué? ¿Qué? Se me cayó la billetera ¿Qué pasa con el otro muchacho? Ah, no, ya, ya venía subiendo que tuvo también una diligencia. Ah, bueno. Un código café. Oye, wow. bueno, Cami. Cuénteme. Eh, dicen que agilices. Ah, pues es que mire que iba a interrogar y como que.. Como que los se no desaparecieron. Para mí, qué? no, no está qué? Okay. no viene. No los van a llevar para Dale, la cárcel. Dámelo. Es que ya estaban en la cárcel. Listo, enseguida. Están en la cárcel y, buf, desaparecieron. Ah bueno, listo, entonces que caigas de una Ya subo, ya subo. Listo, que ya viene. No y es como flojito subiendo escalones. No, toja, esto está muy perezoso. No, no diga eso. Ay, ustedes en, estamos... usted en transmisión de GoPro, ahí activa con su Eh, chareta. 60. Vale, no, para nada para decir eso. Veanlo por allá ese muchacho. Todo flojito el muchacho. Igual usted sabe que estamos sin coche para lo que necesite. No parece. Bueno, señor Camilo, ¿cómo está? Muy bien, mi general corto, corto. Y usted se quita la máscara y no sabe con quién estoy acá, ¿cierto? La confianza y el de otro también. No, Dios me antimo. Hasta que ya sea el cartel. Ah. Ah, pues nos jodimos, ¿no? Dios mío, qué bonito ustedes dos. Ah, muchachos, les presento en este momento la gente de la SIGIN a ser parte del grupo de ustedes, ¿cierto?, me va a reemplazar porque pues yo libero mi cupo, listo, ¿Entendido? entonces, ¿Vale, por favor, pues empalpen de toda la de todas las investigaciones, del modo operandi de la SIGIN y la infiltración a, a las bandas delincuenciales, por favor. Listo, excelente, entonces, no pues... Por ahora, yo sí los digo que tengo que hacer un montón de papeleos, papeleos y papeleos y papeleos y papeleos y papeleos. Y papeleos. Uy, como que mucho papel, no voy a... sí. Bueno, entonces, ¿me recordás su nombre, porfa? Estela. Estela. Estela, ¿sí? Estela, te presento, eh, Maximiliano, mi nombre es Camilo, creo que ya estamos en total confianza acá, ya que vas a trabajar claro, con bien. nosotros. El caso, eh, nosotros como si sí, nos enfocamos prácticamente en lo que viene siendo todo el tema de investigación, para dar con el fondo de todas pues, las bandas criminales mafias. No Bien. podemos realizar muchas acciones en el momento, o sea, todavía estamos en proceso de investigación, investigación. Tenemos varios hombres eh, metidos en varias bandas, ¿cierto? Bandas criminales haciendo de, de inteligencia. Para dar con los paraderos de toda esta gente, los productores de droga y con los que están vendiendo la droga. Y nuestro modo de operando es estar en las patrullas, cierto. Cualquier alerta que nos salga de policía o de actividad sospechosa en áreas, nosotros vamos a proceder a estas áreas. Vamos a tomar papeles de esta gente, dni, mejor dicho, toda la información que tengamos para comenzar a abrir documentos y papeleo. ¿Me entiendes hasta ahí? Sí, sí. Listo, excelente. Ya cuando tengamos más del 70% de la información de una de estas personas, ya podemos hacerle pues, su seguimiento y su posterior captura y dada de baja, si es necesario. ¿Vale? De acuerdo. Y lo único que te pedimos para trabajar es... Eh, que ingreses con nuestra radio te equipes pues el chaleco de la Sijín, y siempre siempre intentar andar con máscara vale bueno a ver pero entonces me pongo el chaleco de Sigin cuando que hay un operativo o qué eh, cada vez que tú ingreses digamos a servicio vas a ingresar con el, con el chaleco cierto entonces nosotros en estos momentos estamos patrullando pues, todas las áreas todas las llamadas todas las alertas todas las mejor dicho todas las alertas que nos puedan llegar vale entonces eso okay. es patrullar de siempre ¿Qué? vamos a estar con el chaleco es, digamos que en estos momentos me llama alguien de la banda donde yo estoy infiltrado entonces pues me salgo de servicio me visto de civil de un civil pues diferente cierto sí para pasar desapercibido de acuerdo. ¿Cómo? Esto, la idea es que nadie sepa nuestra identidad. Nadie, nadie. Solo nosotros. Nosotros y el general. Incluso nadie de la policía. De acuerdo. Esto está Eso. bien. ¿Listo? ¿Todo claro? Sí, sí, sí, señor. Listo, entonces, pues... Eh, Vamos. Pues sería bueno que primero armaras tu tu ropa, tu máscara, todo, y ya después te colocas el, el chaleco y eso. Ok, está bueno. Bien, okay, ¿sabes qué sería bueno? Pues ir y... ¿O hay un lugar aquí específico para cambiarlo? Eh, sí, aquí hay uno. Sí, hay un lugar específico, pero el problema es la máscara. La máscara sí si te toca ir hasta la playa a conseguirla. No, ok. Bueno, entonces, pues, déjame ir primero. Listo, eso, vale. Eso. Entonces, eh, tú tienes eh, el, la radio. La radio no, de nosotros. ¿cuál es? Vale, tú estás en el Discord de, de policía. No, no, no. No, no, no. En el de Sigin tampoco. No, todavía no. Vale. Vale. Vale, vale, vale, vale. Uy, con Cata se va a llevar... Su Espera, ya, y... ya cuadro con, con el general y ya. Un momento. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo estamos, Igin? Excelente, ¿cómo vamos? Ya, ya. Ya que ya abajo que voy a dejar una pistolita aquí que tengo para quitarle aquí el hombre. hágale bien, pues. ¿Y estos por qué están aquí? Arma ilegal y andaba con máscaras. Ah, o sea, a mí me dijeron que esa arma era legal. A Combat Pistol no es así. Oiga. Pues sí, la... ahí a cuánto la compré, señor? ¿En cuánto? ¿En cuánto la compré? La compré en 50 mil. Uy. Sí, señor. ¿Y a quién se la consiguió? A un señor. Ahí, pues, yo puse... ¿Yo que Yo andaba buscando una por... por... por... ¿Por qué? Por... Por defenderme, porque la ciudad está muy peligrosa. Ay, sí, yo le consigo ahora. una más económica si desea. Pues si usted... si usted quiere, pues yo le muestro mi licencia, vea. No, no, yo confío en usted, yo confío en usted. Venga, venga, venga, Pégase un poquito más, venga. Y la máscara fue por el frío, y usted estaba en la entonces no entiendo qué pasa ahí. Sí, señor pues. Ay, Diosito, está policiado hoy. ¿eh? Muy malazo este hoy, amigo Yo amigo amigo? Oh, hombre, usted ni disparó ni un fierrazo con la pistola pues en... Venga, si ah, está no, amable, me no, pasa no, su cédula. Bueno. Sí, sí, sí. Permítame la cédula. A ver si hay al fondo. Miren ah. la hora feliz. Sí, ¿no? Don Jake. ¿Qué año nació usted, don Jay? ¿Cómo? ¿Qué año nació usted? Va y dice. Ah, pues yo qué sé si la cédula es falsa. Usted tiene que saber cuándo nació, ¿no? Ay, y es que no sabe leer, caballero. Bueno, amigo, yo intenté hacer todo 96, lo que. 96, 96. Fácil. Ah, sí ve que sí sabe hablar. ¿Posición de un arma ilegal? ¿No me escucha? Sí. es pues ilegal. Falta el respeto a un ¿Qué le pasó? ¿Qué hace aquí? No sé, yo, yo, yo lo que sé es que venía una fiesta de frases. Sí. Y pues llegaron ustedes, no sé, y veníamos en rey todo. Yo, no, ah, yo sé, estaba aquí. Llegaron, explotas, ayuda. Boy, ah, que no estoy sé. con dos manes aquí encarcelados, voy. Pues yo estoy aquí, no sé por qué, sí, justamente. Party. Ah. Delta nos dicen. <ríe> sí. Vale, vale, vea le devuelvo su cédulo. ¿Qué <risa> tal estuvo la fiesta? ¿Bien o qué? No, pues estuvo, no, no fue nadie Por eso me volví oh, Así de bien estuvo <risa> <risa> En serio, por eso me estaba volviendo No, qué cosa Bueno amigo, hay lo que necesite eh, solicita a, a la gente de Santiago, listo. ¿Usted Santiago? Sí. Uy, pues tengo una a todos. A ver, ahí me paso. <risa> Para que no me le todos mis niños, listo. Les doy muchas gracias. Oiga, lo que le dije, ¿no? ¿Sí? Le dice a su amigo, eh, cuando lo vea, pues, que cuando necesite algo, pues, ya sabe, ¿no? Ah, listo, listo. Me hable que todo bien. User ok, ok. Left your User joined your channel. Ah, ya están ganando una embalada esos muchachos ahí. Es que bonito, hay que ser buenos con ellos. Que si no. ¿Dónde andas, En la armería. Pues o se le voy llegando. Estoy con los recluterijillas. Oh. Parece el problema es que no hay el momento para a nadie. Ah, no, ya toca con mi general entonces. Que le gestione? Listo, a mí ya me dieron los permisos. es de mis raíces. ¿Estela está? Aquí estoy. ¿Yo ¿Cómo vas? Pues nada, hace un rato me encontré con unos que se llaman los pitufos. ¿Los pitufos? ¿Y cómo son ellos? Sí, pues venían vestidos de como un celeste. ¿Azul celeste y, y naco? Ajá, eh, ah. pues no sé, pero ya les dije que me invitaran si iban a hacer algo divertido, así estuvo Vale y, y pues ya, dijo que de rato me marcaba. Excelente, vale Pues en caso de que salgas con ellos de civil, pues nos notifican, ¿no? Dale, dale dijo monchito Agente, gente si ¿sí escuchó los pitufos si sí, sí, escuché si sí, escuché eh, ya sabemos que se llaman los pitufos ah sí sí sí sí Pero entonces bien por estela comenzó fuerte sí. <risa> total Que Parece, va. No me encarté con los reclutas. <risa> no, y no hay armas, no hay nada. Huevo. No, no, no, entonces ¿con, con Valencia. Pero es que no contesta el berraco celular. No, es que él está aquí, él está aquí, ven. Él estaba por aquí. ¿No estamos, Igin? Vamos, ¿vino o qué? Todo bien, todo bien. Todo melo, melo. correcto, mi hermano. Oiga, una consulta. Dígame, sí, señor. Estaba eh, los disparos de la banda sí. esa de los Pitufus. Sí, ¿los rosados esos malos que iban como rosados? No, los de azul. Ah, los de azul. Ese fue el primer tiroteo. Sí, yo estaba en el tiroteo. ¿Y qué pasó con esa gente que no los vi aquí? Eh, ¿Cómo así que no estaban aquí? No, lo dejamos aquí, hicimos una diligencia, eh, bajamos y sí. con el general Alguien lo dejó ir Seguramente, ah, sí. la verdad No, nada, compa de, de un segundo Copy, me confirma, vale, que teníamos algo pendiente con ellos y no sabemos qué pasó 6 uno, como que está en la oficina, ya le confirmo Eh, sí eh, está en la oficina, desde aquí, desde la ventana se ve. En oficina. Eh, en carte. Eh, sí, sí, sí Igual, allá se gestiona, ¿no? Sí, ya. ¿Ah, ya? No, no, no se... Uy, le agarraron los bachilleres. ¿Están buscando a los sujetos <risa> de azul. ¿Sí? Ustedes ya no les tomaron foto a los DNI ahora. Ah, eh, no, sí. es para un proceso de interrogación. Ah, loco. Pues ya nosotros estamos haciendo ya la consulta a la radio. Pensé que era para DNI. No, no, ya ah, se no le va Interrogatorio. Ah, no, les orden cerrado. Que organicen. espabilen bien Hágale, hágale Listo muchachos ver, ¿Están todos? ¿Sí? Sí señor ¿Ahí me copian todos? No, como que no me copian todos 10-4 Listo muchachos, les notifico Este uniforme es el que van a usar cada que vayan a salir Eso 10-4 cuando se diga que hay formación para algún tipo de reunión con un alto mando, entonces salimos, nos ubicamos allá en la recepción, ¿cierto? Y hacemos lo que es una línea. ¿Saben cómo se hace una línea? las cosas de, también sí, de interacción. Sí, sí. interacción Háganse ah, una línea. Cuando pedir el DNI, cuando Excelente. cachar. Uy, yo no sé cachar. O cachar, o cachar. Tranquila, tranquila. Si nos cacheamos todos Es que ahorita es que es que hay un nido de reclutas acá Listo Entonces, nos colocamos formación en línea y de la animación de esa, esa, animación Hasta que el alto mando diga, descanse Eso. Listo, señor ¿La saben hacer todos? ¿Con qué músculo era? E, salute Excelente. Entonces, descansen. Listo. Es importante, chicos, que ustedes sepan que todo lo que vean, hagan, escuchen aquí, se lo callan ustedes mismos. ¿Listo? 10-4. 10-4. 10-4. No vaya a ser que. ¡Ay! Hay un detenido, es mi amigo, y yo le voy a sapear a los amigos de mis amigos. Si están aquí para eso, pues se van quitando el uniforme y se van. ¿Estamos? 10-4. Listo, muchachos. ¿Tenemos inquietudes, du dudas, quejas? quejas? Eh, yo sí, señor, tengo una. Dígame, dígame. Eh, La, digamos, el tema del patrullaje y eso lo asignará algún alto mando o salimos a patrullar con quien queramos. Así? Eh, sí, eh. bueno, normalmente se asigna. Si usted es que no le hacen nada a nadie y ve un compañero solo, váyase con ese compañero, ¿listo? Lo importante en este punto es que nunca jamás se vayan solos. Por, por lo menos yo veo dos en un vehículo y yo estoy solo, me voy con ellos, ¿vale? 10, 4. Listo, muchachos. ¿Saben cuándo se maneja el taser? ¿Cuándo se maneja la pistola? ¿Y cuándo se maneja los fusiles? Sí señor Listo, ¿cuándo se maneja el taser? Cuando una persona está agresiva y se está escapando Exacto, cuando vemos que es una amenaza pero que no tiene pistola, ¿cierto? Es una amenaza pero no letal Exactamente, tal cual Algo más, aquí no golpeamos a nadie No, que me la voló No, que está molestando mucho y tal No y no volteamos a nadie porque eh. si no se le hace una anotación a su hoja de vida y si tiene más de dos anotaciones se va para la calle. eso No sé si ya tuvieron la oportunidad de contarles que, además de los oficiales. Tenemos un equipo de Sijin, y... Oye, oh, eh, ¿qué a estar Oye, parece no que... El goyes. Es que nos llegaron todos los reclutas, sí, y nos claro. tocó a nosotros atenderlos. Nadie fue que fue No, atenderlo. no, no, no Marika, pero es que... Muchachos. Es que Estaba apenas subiendo a un man ¿Sí? de coronel para que me ayude también. Muchachos, ¿me escuchan? Lo... Ah, bueno, si estoy no, bien. Mucho gusto, me, me presento Entonces, en este eh, momento. Ah, soy el nuevo asignar, coronel. ¿Qué? Eh, ah, bueno, ay, sí. Voy a proceder a entregar las te armas. Listo, vámonos. Está bien, tranquilo, que él ya va para allá. eso, dejo un muchito... Bueno, a ver sí. Uy, de la que nos salva. Listo, Mati, fuimos, papi, apúrele. Que... Yo no quiero seguir acá con reclutas. <risa> Oye, eh, ¿qué pues te iba a decir yo? No, y no, camioneta atrás, no, sí, sí. ¿Y qué hacen, interesante? Acompáñanos, ya tienes todo. No, andaba yendo el mecánico porque llegaron allá los, los pitufos. Oh, oh. Ah, y si la dejamos por allá con los pitufos, si sí, ah, tú puedes, pues, también me dijeron que iban a hacer una no sé qué de pasarela de carros, algo así, que lo estaban pintando de color azul y okay. que después me iban a avisar. Vale, vale. Entonces, cualquier cosa que veas sospechosa o, o que estén haciendo ilegal, le tomas fotos, ¿listo?, sin que se den cuenta, obviamente. Bueno. Y si puedes dar con el jefe de la banda, muchísimo mejor. Sí, puedes. Sí, puedes. Sí. Sí, puede. Uy, me están pidiendo bastante. Bienvenida. Uy, los encontré, los encontré, amigos. Están en, en las máscaras. Ay. <risa> eh, bueno, vamos a estar dando vuelta por toda la ciudad en una camioneta. Si nos ves, no nos conoces. Listo. <risa> Oye, por pues, lo menos ya sabemos que se llaman los pitufos, ¿no? rápido, el miadero, el miadero. Me van a drogar. ¿Qué hago? ¿Me desmayo? ¿Te drogaron? ¿Papeles o qué? ¡Niño, señor. no caiga ahí! ¡Señor! Uy. ¡Niño! niño. Dale, controla a su niño! Mano, yo le recojo la mierdita, yo traje una bolsa. Ah, Como bueno. a los perros. ¡Hágale! Muy bien. Le, pero póngale correa, amárrelo el cuello o algo. Bueno. ¡Buenas! Buenas. Hasta luego. Buenas. Vamos. Vení acá a donde, mi amigo. Ah, bueno. Ya. Ah, vale. ¿Cómo ven mis nuevas botas? Vea. Sí, sí, sí, gala, chingada. Vámonos. Sí, claro, loco, claro, Uy, un puntazo con eso. ¡Vámonos, <risa> vámonos! hermano se, se lo lo veo! Me ¿sí no? <risa> ¡Melo, ¡Qué melo. Me puta está fea! <risa> ¿Ese entorno de qué es? Ya te dije No, ¿qué entorno es? ¿Qué entorno Ay, es no, aquí? ese banco, ese banco, no Entorno Aunque bueno, si van, vamos a ver si confirman algo que. Oye, ¿en qué quedó lo del papeleo para investigarlo en la alcaldía? Ay, yo no sé, marica. Ni idea. A ver. Ni pinche idea. Uy. Aguanta, aguanta, Marica, no se vaya así. No, no, no, no, no, no. Pidas un Sura, pidas un Sura, porque ya sabemos quién es la que está ahí. User joined your channel. Muchachos. Guacho. Yo no quiero ser general. <risa> <risa> no me hagan descansar, marica. Ah. Ah, entonces estamos bien. Y se fueron un montón, weón. Se fueron un montón, pero bueno. No me importa. Ya lo pidió Machi. Vámonos. Se man está enmascarado. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? El de atrás, parce usted, usted no ve. No, no estaba viendo para allá. Eh, no, no lo vi. Pero igual hay banco, vamos. No, pero toca esperar. Ay, son los dos mismos que cogimos hace como 20 minutos. La gente, donde saca tanta cosa? Por ahí me escribió el comandante que es dice que si se retira y me vuelvo a él. El... Oiganlo. Está bien balado. Muchachos, creo que se activó un atraco en. en Banco Central. 60. Se que están por ahí en pendientes para empezar a coger DNI. No, ¿cuál se le? el entorno Cañas? El de la playa. y pues... ¿Cómo Estela? Muerta, la drogaron. Ah. Compa, yo no. No puedo marcar GPS. Vale. ¿Y por qué la drogaron? ¿Hola? No sé. No sabemos. Está ahí en la mitad de la calle droga, ropa, Ay, ya no, pa. Papilos, los que, que se pisen. Ni <risa> digo, no, re susto, pa. <risa> Los la que tira se vuelen Estela, weón, Estela, ¿cómo la recogemos? Porque es que yo no creo que el sur vaya a pasar por ahí O no, ya la cogió, ¿no viste? Sí, sí Ahí estaba el médico, si sí, ¿sabes? Uy, lo ahí, velo ahí Y ve a la moto ahí, ya se va